A mí y tú. pero con la Espinola y vamos a continuar la pelea de scorpion y su cero Toma. Bueno. Hola soy Eric Jomé y bienvenidos a un nuevo video Lo malo bueno de acá es que el Scorpion no tiene los poderes como los tenían nosotros tal como así que vengan por supuesto hay que hablar con More. bien. Bien. bien tú en Bueno, no sé si poder, así que lo lamento Bueno, perdón por no ser se la fatadilla Pero Qué lástima Bien, tengo el poder de eso. Bien. Era un momento por cuando bien, algo ¡Bien! Maestro, Don, que haya humor también en la gente y como ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál es tu video propio favorito? No, a ver como favorito podría ser las colaboraciones porque la paso muy bien ¿Cuál es tu video? Pero, ah, sí, mira, bueno, seguramente ese video pocos lo vieron, pero Gracias a todos por el video. No olviden darle like, darle dislike, comentar, insultar, denunciar.